Bueno, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en la jornada Canales de Salud. Yo lo que voy a intentar hacer ahora es eh, contarles un poquito cuál es la actividad del de, de Frente Canábico de Organizaciones, sin entenderlo mucho, y hacer una introducción a, a lo que es la ley y, y dónde nos encontramos como, como sociedad en este programa. Somos una agrupación social, estamos unidos con el Frente Canábico de Organizaciones, que forma ya la mayoría de agrupaciones en todo el país. Eh, tenemos asambleas regularmente y es un frente que está formado por varias comisiones y que trabaja para que esto pueda tener una seriedad y una representatividad a nivel nacional y en la mesa de la regulación. Bien. Eh, como todos sabemos tenemos una reciente ley de Canaria Medicinal que fue votada por unanimidad en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Fue sancionada en marzo de este año, promulgada el 19 de abril y contaba con 60 días para su promulgación. Hasta el momento no hay novedades, eh, el Estado se encuentra ausente y de alguna manera eh, los que dan la, la respuesta son los cultivadores solidarios y las agrupaciones canarias en este momento. De este tema se van a acabar el día de mañana, vamos a tener una mirada sociológica. Eh, Porque Germán más y también habrá un panel jurídico legal en el que habrá jueces y fiscales, y ellos van a hablar con mucha más propiedad de este tema. A todo el mundo. Y en este planeta hay otras plantas, que es la planta de marihuana, desde hace muchísimos años. Y también tiene muchos años de uso por parte del hombre. Hay una de 5.000 años de uso en, en China, por ejemplo. Eh, mañana, como les mencioné en la verdad sociológica, van a tener un poquito de historia de esto. Yo tengo que ser científico porque no tengo en el tiempo. Y aparece la política del Estado, ¿verdad? Hace años. Y con es el estado del progresionismo de la planta, que no es enseñado bien en Argentina, sino que es heredado de Estados Unidos. ¿sí? Y ahí podemos analizar un poquito por qué el progresionismo. Hay muchos intereses de por qué... Pero esta manera, porque lo vamos a ver. Bien, con el progresionismo viene la criminalización de los usuarios y de los cultivadores. Esto aleja al usuario y al cultivador de la planta y da espacio al narcotráfico. ¿sí? Hay muchos países en el cual en la marihuana crece naturalmente y no criminalizan no su uso. Y esto no sucede como sucede en Latinoamérica, del poder económico de narcotráfico, que muchas veces está ligado a, a, a la policía, a, a, a políticos corruptos. Entonces es bastante difícil de desarmar este aparato que corre por detrás. Eh, y que hay muchos intereses y mueve mucho dinero, ¿verdad? Sin embargo, y que ese reprovisionismo, el autocultivo sigue resultando, ya sea para abastecimiento propio o abastecimiento solidario, siempre agradado por el artículo 19 de la Constitución. El artículo 19 dice las acciones privadas de las hombres que de ningún modo generan el orden de la mujer pública ni que en a un tercero están solo reservadas a Dios y exceden la libertades de los magistrados. ¿Qué quería decir esto? Que en la privacidad de nuestra casa ¿ah, podemos la nuestra libertad individual y cultivar la mano. Bien, la ley medicinal, muy gráficamente la ley aparece el Estado, aparecen los usuarios. en artículo 19, que esta ley ha dejado fuera del reproductivo. Esto es una cuestión social que está muy arreglada, sigue creciendo y es esa versión más válida del que el Y lo interesante de esta ley es que abre la vía de investigación del CONICET, la vía de educación de las universidades y abre permisos al CONICET y a INTA para el cultivo experimental de canales. Algo muy importante también, se deja de criminalizar a los médicos, ellos eran los encargados de, a través de un registro, ¿sí? eh, dar eh, la receta de los pacientes, todavía no se sabe cómo va a estar regulado este registro, qué intermedia van a entrar, se habla de varios registros, hay muchas grises en esta ley, no está todo claro y creo que tampoco va a ser algo fácil regular. Bien, y la función de las ecuaciones sociales, como lo somos aquí y que en todas las ciudades del país, que de alguna manera integran estas instituciones como la una Universidad, una el Colegio y están cercanas eh, a los usuarios, ¿verdad? Y también relacionadas con los investigadores. Y la regulación de ellos por un poquito, ya son muy breves, de la situación regional. Eh, nuestros vecinos de Chile y Uruguay ya han regulado eh, y han regulado a favor del autocultivo de los dos. En Uruguay hay cultivo, en Chile se permite el cultivo de una planta y hay cultivo por parte de. México y Colombia, que ellos tienen una historia muy dura, muy pesada respecto al narcotráfico, como sabrán, y también han entendido que esta guerra contra el narcotráfico está perdida, por esto que decíamos de la corrupción, que la guerra contra el narcotráfico genera más muertes que la droga en sí misma. Y ellos también han recuperado su poder ¿sí? productivo recientemente. Bien, y hacia dónde nos dirigimos como sociedad, más allá de lo que diga la ley, el acceso a los canales, el Estado está presente? lo que propone, el lo sigue trabajando, ¿verdad? y lo que propone es, el según lo que dice la ley, el abastecimiento gratuito a aquellas personas que están registradas, y de dónde se logrará el aceite. En este momento, todavía... Oficial es este aceite de charro que yo tengo en mis manos, que viene de Estados Unidos. Hay que hacer un trámite de la AMA, que por cierto es muy engorroso En este momento es solo para niños con epilepsia Y hay muy pocos casos en los que se han aprobado Este eh, aceite lo ha traído una mamá de Guido que de Blanca para su niño con epilepsia eh, Por supuesto está todo en inglés. Por supuesto se, se pagan dólares y es muy costoso, ya sea que salga de nuestro bolsillo o que la ayudan en las horas sociales. Me parece una pregunta de tener que importar un aceite del mismo país que nos devuelve el progresionismo, ¿verdad? Eh, y por otro lado, eh, este aceite no es un medicamento aprobado por la FDA, que es el organismo que requiere los medicamentos en Estados Unidos. Esto, como dice acá, es un suplemento dietario, ¿sí? Que lo fabrica una empresa. Y aquí sí tenemos que ir a través del MAP y hacer todo el trámite para el negocio de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el título que proponemos como sociedad? Y mirando el ejemplo de, de nuestros vecinos, eh, como accesar canales, siempre fue el de productivo, pero también estamos hablando aquí de cultivo solidario y de cultivo colectivo, ¿sí? como han hablado estas semanas de nuevo con mucho éxito. Y hoy día la gente, pese a que la gente está disponible en la farmacia ya, incluso la gente puede ir a comprar flores a la farmacia en Uruguay, eh, mucha gente elige hacerlo a través del club de cultivo, ¿sí? porque la calidad es superior a un producto que se manufactura de manera industrial. Bien, y ahí está el acceso de la gente de acá, tenía la gente, a través de la marihuana, a través del vecino que cultiva, a través del familiar que se preocupa y, y aprende. Hacer. Siempre con la supervisión del médico, esto lo puedo hablar. Eh, es necesario el seguimiento médico. Si bien es una planta que presenta muy baja toxicidad, lo que es el tratamiento seguro, tiene interacción con otras medicaciones y tiene algunas pocas contraindicaciones Que aquí el doctor luego se encargará de, de explicar con más propiedad que yo, pero es importante que tengan un acompañamiento médico. Que antes de empezar a usar el aceite, consulten, que empujen a su médico, que se informen, a que se. Oriente. Y de alguna manera lo que reclamamos aquí es la soberanía medicinal, como parte de los derechos individuales de las personas. Yo puedo elegir qué hacer con mi cuerpo, qué hacer con mi salud. De eso se trata, lo puedo elegir. Libertades individuales. Hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes. Y acá estamos hablando de que cada uno puede decidir autónomamente sobre las cuestiones esenciales de su vida. Volvemos a es repetir la soberanía individual y la propiedad de individuo sobre sí mismo, sin la capacidad que cada uno tiene de elegir. Esta forma parte de los derechos humanos, las libertades individuales. Como tenemos el derecho a la salud, tenemos la libertad de, de elegir el culto, de elegir a nuestros dirigentes. la libertad de cultivo, ¿verdad? Que es realmente la forma de acceso eh, real que tiene la gente en este momento. Y que si el gobierno reconoce que la marihuana es medicina y tiene aplicación terapéutica, inteligentemente lo que debe hacer es facilitar el cultivo de la fuente de esta medicina o terapia. Bien, me dio con una activista de. de Es el primero de los profesionales que hablará en este congreso, perdón, en esta jornada de la Universidad de Salud. Eh, tiene un simbolismo que es el primero que habla, porque curiosamente es el primero que ha empezado a acompañarnos. Cuando empezamos con la educación no teníamos el acompañamiento médico. Y